Ah, las redes sociales se han revolteado. Oh, revolteado, así no es. Revolteado. Como un huevo. El presidente Danilo Medina dice que no estará en el momento del discurso de Luis Abinader. no tiene que quedar. A correr los leikers. que no tiene que, quedarse, tiene que pasarle la, la, la banda presidencial. Tenga. A correr los leikers. Entonces... Me dicen dije, que, esto como la, eh, dije, que estamos como, como lápices, que no quise escuchar la canción de Moses y se fue para Nueva York. Entonces, no. Eh, Danilo... No, así no... Pero tiene que darte de manera protocolar el presidente. Sí, pero Daniela el problema es que parece que le mandaron el discurso. Como le mandaron la canción a moza. Como le mandaron la canción a moza debajo, así le mandan el discurso. sí le dieron un adelanto a la canción, <risa> digo, perdón, del discurso al presidente. Y dijo, bueno, acabo ahí como que me mandan fuego. Yo no voy a estar ahí. Y yo, voy a aguantar eh, a eh, yo no voy a estar así, no, no, así no. El presidente Daniel Medina anunció que no estará en el discurso de Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, nuestro presidente, Luis Abinader. Sí. Eh, la persona dice que está, él, él está huyendo. O sea, lo, lo están viendo como un gesto cobarde. Pero yo también digo, pero si eso también hay que respetarle eso, pues si eso él no quiere estar ahí. Porque lo no es obligado. Yo lo es ¿eh? que no debió anunciarlo. Aparte, de necesita escuch, a escuchar eh, una música, ¿no? Porque eh, lo va... Lo, o sea, si no lo anuncia va a un lío después. O sea, Danilo va a ir temprano a su casa, va a escuchar la música ahí, se llama. Camino el puente, me iré a tirar. el río. A mirar cuatro años en la cotilla. Y dejar que se lo lleve la corriente. Eso va a pasar con el presidente. El día, porque él lo que va a estar tranquilo en su casa, viendo la transmisión de Telenor, ya tendremos una, una transmisión especial, este 16 de agosto, donde en esa transmisión especial... ¿Ya tú tienes tu traje blanco ya? ¿Yo? Sí. No, no, yo no soy de ese nivel. Neto Flow seguro sí, yo no. Tú me gustaría eh, no, ver a Neto metido de blanco. <risa> blanco. ahí. Pero tengo entendido que van a ser pocos actos protocolares. Solamente van a ser los actos de cena de, la, de los invitados. O sea, que hay invitados internacionales. Estará sí. Mike Pompeo, eh, Mike ¡Pompeo! Eh, los gringos aquí, para alinear a Luis Abinader, nuestro presidente, o sea, que los gringos le eh, dicen, eh, Recuérdate. No, ellos vienen a, a la juramentación a traer el librito. Mira sí, lo que tú tienes que hacer. Si no, ya tú sabes. Recordar, mi amigo Abinader, ¿quién te que, puso ahí? Que el dueño del mundo somos, somos nosotros. nosotros. Ok. Oh, my goodness. All right, Michael Jackson. Entonces, nada, el presidente no va a estar en el discurso. No podemos... Sabe, juzgarlo por eso, por eso, pero Entiendo. eso es su elección, si él no quiere estar ahí, la gente le han dado funda. Pero funda? ¿Quién pensó que eh, ese funda, discurso le no iba a funda, hacer funda, el penco? Funda, era? Funda. Pero yo nunca vi, digo, me, me estaba contando mi amigo Warner, que está escuchando los discursos, que vamos a ponerlo en la, en la cobertura, que muchos presidentes han hecho su discurso, algunos atacando a, a, al, al, el que estaba. al que estaba, algunos no ejemplo, bueno, una vez yo Leonel le dijo a, cuando Leonel entregó la ñoña a Hipólito Mejía Leonel le dijo le dijo eh, eh, Hipólito no no usted sigue siendo presidente pero se lo dijo ahí ahora ve es que lo diga ahora <risa> porque tal vez en ese momento tú te sientes la presión por la persona que está ahí eh, tal vez por eso tal vez un compromiso tal vez por su salud puede ser que sea su salud ahí sabes si sí, el presidente está Positivo y no lo sabe. Sí, está si está Kobe Bryant, dicen los muchachos. ¿Eh? Puede estar Kobe Bryant. Entonces, si está Kobe Bryant, no es O'Neal. Entonces. No, porque no te preocupo porque ya Luis Abinader está inmune. A él, a que, ¿eh? Entonces, que se quede, si es por eso, porque Luis ya está inmune. Ya Luis le dio una pregunta. Se sanó en dos días. Ojalá que la lo... gente llamara, eh, Flaco, para si está de acuerdo que el Danilo se quede ahí o no. Eso no va a cambiar que la gente llame. No, porque la gente puede meterle la presión. Y decir, miren... Eh, El corre-corre del presidente. la gente, no, la gente puede comentar <risa> abajo, en, los, en la caja de comentarios de YouTube y de Facebook. Pero yo creo que no es algo como que... O sea, nos vamos a ver lo, como, más, como lo más difícil. que como que como No, señores, eso son cosas que pasan y ya. No hay más de ahí. Él no quiere estar en, la, en eso. No está. ¿Qué digan ustedes? Lo vamos a obligar ahora. Si el discurso fuera del Penco, ¿qué tú crees que hubiese dicho? No, se queda ahí, se queda ahí atrás, para que vea. No, no, no, pero yo digo el discurso del Penco, cómo hubiese sido. No venga a jugar el Penco, Jorge Luis, si tú sabes que el Penco le escribe le iban a escribir eso. Y va, no, tanto, y va a leer tanto, eh, o 10 minutos, y nos vemos. Existen asesores, gente que le van a escribir, y mire, Ahora, ahí, a, lo, a los políticos les va cosa. bien ahora con el COVID, uh, porque no puede hablar mucho, nos joden mucho, y dicen que no se puede mucho tiempo aglomerado, y nos vamos. No, no. Ahora, una pregunta. Van a estar todos los funcionarios, tú sabes, me eh, gustaría que sea los COVID? senadores y los diputados, todos aglomerados en el mismo sitio. Me gustaría pregunta. que sean lo más lo necesario. O cuando hagan el discurso van a estar a la, la, la sala, bueno, eso es constitucional eso. Creo que la ley lo requiere que esté el curul entero. Sí, pero vamos a conectarlo por Zoom. Sí, pero no, no, no, no creo. Para que, que estén no. presentes ahí o que lo vean por un monitor. Sí, analiza, ahora que yo lo pienso, supongo que va a ser la asamblea va, va a estar vacía. Oye, llena eso de gente ahí, bajo aire acondicionado, gente tosiendo, un grupo de viejos. Digo, a mayoría de los diputados son jóvenes ahora. Sí, sí, pero que como quiera, analicen. Eh, la asamblea va a estar... Usted o sabe que, que esa asamblea es llena de gente y todo el mundo pegado. Va a estar llena la asamblea, va a ser, en el acto del, del discurso de, de, de Luis. Yo creo que además deben estar los voceros. Sí, ahí... Es. Los voceros de cada partido que los represente. No, sí, no, no, no, todo es que... Más, una pitolita ahí, vamos, venga, usted. Tí. Sí, sí, pero acuérdate sí. que la pistolita solamente mide el calor de, del cuerpo. No, es, es no bueno. te dice si usted tiene COVID o no. ¿Eh? Ah, porque se le da prueba ahí. ¿Usted es positivo atrás. para atrás? ¿Eh? hizo? No es positivo para atrás? ¿Y si el Danilo... El, el pero Danilo, Danilo da se está cuidando porque Danilo no es tonto. Danilo ¿Sí? sabe. Luis tenía el COVID. <risa> <risa> Puede tener una réplica. <risa> Puede tener una réplica. <risa> Yo ese gancho no lo voy a coger para después llevar a mi familia a infectar. Eso es lo que piensa también el presidente. Ahora, yo siendo Luis, Luis Luis llevará... El domingo, ah, es que el domingo él tiene que ver una novela. Una pregunta, y Luis llevará un alcohol. Porque tú sabes que Danilo lo va a quitar la banda y se la va a poner a él. Cuidado si le lleve el COVID en la banda. Tiene que desinfectar antes de ponerse. Díganme ustedes, ¿qué le importa a la gente que de ahí no vaya, no vaya? Que se vaya, y si se quiere ir, que se vaya, vete. Vete. Aburabuf. Adiós. Por eso es lo que la gente quería, sacarlo. ¿Cómo que Se van. Entonces, si es sacarlo lo que usted quería, ¿para qué diablo Adiós, tiene que quedar? Es ahora mi hijo. Si te quiere ir, vete. ¿Quieres vuelo? No, ¿cómo que vuelo? <risa> para que se vaya a traer el país y quiera. Digo, di, di a, a un abogado ahí. Claro que ahí hay eso, eso es serio. y hay procurador. Confirme eso si eso es cierto. Que vi un abogado ahí que dice que le congelaron la cuenta a los funcionarios de Danilo. Hay que que mencione el nombre, diga la verdad. Hay y supuestamente, ver. según escucha Nieve, ya tiene el nombre de la procuradora. ¿Procuradora? Es una mujer. ¿Procuradora? Ay, ay, ay. Es una mujer. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Oh. Oh. Eh, que atención. no sea Mira te Tengo un regalo la piscita, me voy. Le tengo un regalo. Vamos a poner la canción del hermosa para que se quille más y que hoy en la noche ustedes se, usted se tire la canción de Lápiz, recuerden en Live Genoman TV vamos a estar transmitiendo en vivo cuando Lapi tire la canción, la gente suscríbanse al canal de Telenor, vamos muy bien, gracias al apoyo, de verdad cada día más, Telenor crece más las personas que nos ven en los comentarios de nosotros nos ven, nos saludan en la calle nos saludan fuera del, de, de, la, de San Francisco de Macorís. o sea me, eh, el contenido está llegando a nivel nacional, así que nada nos vemos mañana y metan mano.